Hola, oh ¿qué tal? Un saludo desde tu Academia Digital y de las Buenas. Si tu vida online necesita respuestas, aquí las tienes todas. Hoy la pregunta es, ¿cómo empezar en YouTube sin mostrar tu cara? Vamos a verlo. Que aparezca tu cara o no, es una cuestión de confianza, y ocurre lo mismo con tu voz. Pero no nos referimos a una falta de seguridad por tu parte, que te impida participar en la grabación. Nuestro rostro y nuestra voz transmiten una parte de lo que somos, y por eso resultan fundamentales para generar confianza en los demás. Así que, si no tenemos previsto mostrar nuestra cara, ni incorporar nuestra voz, debemos añadir nuevos elementos que compensen estas ausencias. Solo es cuestión de planificar bien tu próximo video. Selecciona bien el contenido. Esto es como preparar una exposición o una muestra representativa de tu arte. Cuida los detalles. No prepares el vídeo como una obligación. Plantéalo como parte de tu proyecto personal o profesional. Pon algo tuyo, aunque no se vea tu cara ni se escuche tu voz. Se trata de tu proyecto. No te olvides de la música, porque también juega un papel muy importante. La música transmite las sensaciones que acompañan a las imágenes. Existen miles de sintonías que puedes utilizar libremente. Puedes encontrarlas en sitios como Epidemic Sound, Musicbed o, por ejemplo, Artlist. Si prefieres no pagar, YouTube te ofrece una biblioteca de audio muy interesante, con música muy variada y también con una colección de efectos de sonido. Abajo en la descripción tienes el link con un tutorial en el que hablamos de la Biblioteca de Audio YouTube. Partimos de una realidad. El sonido en un vídeo es incluso más importante que la imagen. El espectador puede aceptar un plano con una imagen desenfocada, pero no pasará por alto un sonido sin una mínima calidad. Tienes que cuidar todo lo posible el sonido. Puede escucharse tu voz o la de alguien que colabore contigo. Incluso puedes grabar locuciones sin tu voz. Utilizando aplicaciones que convierten texto a voz es algo que te explico más adelante en este vídeo. Si decides incluir tu voz, consigue un micrófono que garantice una calidad adecuada. Para comenzar, sirve uno de gama media. Como por ejemplo este de Tonor, que es el más vendido en Amazon, en su categoría. Puedes grabar la voz que reproduzca tu ordenador leyendo el guión que hayas escrito. Esto puedes hacerlo fácilmente en Windows, Mac o incluso en el navegador, utilizando una extensión para convertir texto a voz. Vemos cómo se hace esto en un Mac. En Preferencias del sistema, vamos a Accesibilidad. Después la opción Habla. Activa la voz del sistema y escoge el tipo de voz que prefieras. Fíjate que el comando que inicia el paso de texto a voz, Está establecido en Comando más Y. Ahora nos vamos al navegador. Abres en Google Drive un nuevo documento de Google y pegas el texto que quieres que lea el Mac. Para capturar ese sonido puedes utilizar QuickTime, pero tienes que configurarlo para grabar el sonido del sistema. Seleccionas el texto con el cursor y tecleas Comando más Y. Escucharás la voz reproduciendo el texto y podrás grabarla para utilizarla en el vídeo. Vamos ahora con Windows. Aquí la alternativa más sencilla es utilizar Microsoft Word, un clásico entre los clásicos pero que sigue funcionando bien. En este caso, abre un nuevo documento y pega el texto que quieres que lea el sistema. Con el narrador de Windows activado, Selecciona el texto y, en el menú superior, haz clic en Revisar. Después, arriba a la izquierda, pulsa Leer en voz alta. El ordenador comienza a leer el texto. Y podemos registrar el sonido con el sistema de grabación de pantalla que lleva integrado a Windows 10. Pa' que te sueltes. Poco a poquito. Por qué pa' vacilar. No hay que salir de Puerto Rico. Tienes más información abajo en la descripción. Encontrarás cientos de aplicaciones para convertir texto vía online desde Amazon Polly hasta ReadSpeaker, pasando por Notebytes o TTS Reader. También Microsoft ofrece este servicio dentro de su suscripción de pago Microsoft Azure. Así de momento, para no complicarte mucho, puedes instalar la extensión ReadAloud, disponible para Chrome o Firefox. ¿Y que te sirve como primera aproximación a este enfoque que estamos planteando? Te permite elegir entre diferentes tipos de voces y realizar una configuración rápida en cuanto a velocidad de lectura, el tono o el volumen. Llegamos al final. Como ves, se trata de ganarte el derecho a que alguien te preste atención y te dedique una parte de su tiempo. El vídeo puede funcionar muy bien sin tu cara, pero no funcionará sin ti. Así que, cuenta siempre contigo y confía en tu capacidad para compartir ese mensaje. Esto es todo. Recuerda que también nosotros aprendemos cuando decides compartir tu experiencia. Leemos los comentarios y contestamos tus dudas. Y por último, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a este canal. Así nos ayudas a crear y compartir más y mejores tutoriales. Gracias por estar aquí.